No, no baje mi equipaje. Yo tengo que seguir hasta el desfiladero de Borgo. Sí. Muy buen viaje hemos tenido. ¿Y ustedes? ¿Cómo han estado? Debo advertirle que hoy es el día de Santa Hualpúrga. Que es de Malagüero por aquí. Y el cochero, <ríe> es un buen hombre. ¿Desea saber si le es a usted lo mismo continuar el viaje después del amanecer? Lo siento mucho, pero a las doce me esperará un coche en el desfiladero de Borgo. ¿Qué coche? ¿El del conde Drácula? ¿El castillo de Drácula? Eso es. Ahí es a donde voy. Fíjese... Quiere irse esta noche al desfiladero de Borgo. Yo le suplico, permanezca aquí esta noche. Pero si todo eso no pasa de ser superstición. Quiero decir que en una región montañosa como esta... no comprendo cómo... después de todo, lo que yo trato de decir... es que yo no tengo miedo. Ya le he dicho que se trata de negocio. Tengo que ir allí. De veras. Espere. Ya que quiere irse... Póngase esto. Póngaselo por lo que más quiera. Le servirá de protección. Gracias. No se merecen. Buenas noches. Buenas noches y le deseo buen viaje. Buenas noches, ¿sí? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señor.